Y los sanjuarinos pudimos. En el año 2018 se sancionó una ley de coparticipación municipal que estableció, primero, salirse de ese humor y voluntad del gobernador para ver qué le toca a cada municipio. Pero además sumó dos herramientas: fondos de emergencia municipal, que es un monto que el, el, el gobierno de la provincia, el poder ejecutivo, dispone para quienes tengan desequilibrio financiero o cualquier otra. Eh, índole de naturaleza financiera, económica que nosotros debamos acudir pero también el Fondo de Desarrollo Regional que es lo que distribuimos en la mañana de hoy eso es transparentar la gestión eso es salirse de la voluntad de un dirigente de un funcionario que puede determinar eh, a PHR, a placer hacia dónde van los fondos que le corresponden a cada uno de los sanjuaninos habiten el departamento que puedan llegar a habitar. Dicho esto, que es el marco general de cómo pasamos de un régimen voluntario a un régimen, un régimen absolutamente y estrictamente legal, yo quiero agradecer a los intendentes ahora, porque han trabajado muy bien, porque han priorizado cada una de las necesidades que sus comunidades le han expresado a ustedes, y me parece que esto es lo que tenemos que seguir avanzando nunca ir hacia atrás. San Juan no puede volver, sea quien sea, quien siga en la función pública, a tener un régimen voluntarista que establezca respecto de lo que le corresponde a cada municipio la voluntad de un dirigente que está sentado acá, en la calle de Paula y, y, y Libertador. Ni tampoco debemos permitir corrernos a cosas que por ahí no sabemos qué es lo que puede llegar a venir. Lo conseguido, conseguido está lo que tenemos que hacer es consolidarlo y obviamente ir por las cosas que nos están faltando. Que obviamente, como las sociedades son dinámicas y las sociedades evolucionan permanentemente, lo que está faltando también son cosas que nos tenemos que poner de acuerdo, más allá de las intenciones sectoriales, de las intenciones generales, las objetivas, las colectivas, las que nos abrazan a todos para seguir construyendo la provincia que los sanjuaninos nos merecemos y que entre todos mil personas estamos construyendo acá en la provincia de San Juan. Así que, Intendentes, felicitaciones a trabajar codo a codo. Lo hemos hecho en un momento delicado de la economía nacional y de la economía mundial también. Se el monto, son casi 1.800 millones que llegan a los 19 departamentos de la provincia de San Juan de manera absolutamente objetiva y absolutamente legal.